Jóvenes, yo quiero que pongan mucha, mucha atención a los conceptos básicos que vamos a discutir ahora antes de pasar a los casos clínicos para que ustedes, por lo menos cuando estén ya escuchando palabras claves como por ejemplo, una caída a nivel del hombro, una caída en hiperextensión de la mano, en flexión de la mano esto hay que tenerlo bien claro a la hora de diagnosticar una lesión, ya sea ósea, vascular o nerviosa. Vamos a ver qué es lo que tenemos acá para luego pasar a los casos clínicos. Inmediatamente ya usted conoce esos conceptos básicos que vamos a mencionar ahora. Cuando pasemos a los casos clínicos ya usted tiene una idea, más o menos, de qué es lo que va a diagnosticar. Así que espero que disfruten de este contenido y puedan entender los conceptos básicos que tenemos en esta parte. Aquí tenemos un concepto básico sumamente importantísimo y es la famosa fractura del boxeador. La fractura del boxeador es lo que se da principalmente cuando una persona golpea a otra con el puño cerrado o también cuando esa persona golpea a una pared. Esto se da debido a que el trauma o el impacto va a sufrir principalmente el quinto metacarpiano. Toda esa fuerza, esa energía va dirigida especialmente al quinto dedo. Aquí tenemos que podemos definirla como una pérdida de continuidad. Aquí le puse de manera llana una ruptura. Y recuerden que una fractura es una pérdida de continuidad ósea. Vamos a usarlo así ese término. Se da principalmente por una pérdida de continuidad ósea a nivel del quinto hueso metacarpiano. De la mano, cerca de los nudillos. Aquí vamos a tener los metacarpianos, miren, estos son los metacarpianos acá. En la radiografía podemos evidenciar los metacarpianos, que son cinco, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Nos estamos orientando. Esa es una radiografía de la mano derecha. Ya más adelante vamos a hablar específicamente de técnicas radiológicas. Y diremos si eso es una radiografía oblicua, una AP, una lateral, y así para que puedan entender mejor los conceptos que utilizaremos. Mientras tanto, confórmense de que eso es una radiografía de la mano derecha. Ya ustedes saben, el paciente presenta los síntomas que incluyen un dolor y una deformidad o depresión a nivel del nudillo y para usted diagnosticar esos pacientes usted le debe de realizar una radiografía y con la historia clínica es lo primero ya usted puede más o menos tener diagnóstico certero de que acá en la radiografía vamos a evidenciar una fractura a nivel del quinto metacarpiano también puede ocurrir a nivel del cuarto metacarpiano y se sigue llamando igual fractura del boxeador tengan eso pendiente pasamos a otro concepto básico también de fractura y es una fractura de smith. La fractura de smith es principalmente una fractura en forma de pala de jardinero. Acá tenemos que la fractura de goirant smith o fractura de smith se conoce muy bien como fractura de smith o fractura de colex invertida. La fractura de colex invertida o, o fractura en pala de jardinero es de la famosa fractura de smith. Es una fractura del extremo distal del radio con desplazamiento palmar y una angulación palmar. Aquí vemos, la fractura de Smith es esta que vemos acá, la número 2. La número 1 es una fractura de cólex. La fractura de cólex es en extensión. Y la fractura de Smith es una fractura que se da con la mano en flexión. Miren acá. El impacto sufrido es a nivel de la mano, específicamente en el dorso de la mano, y el paciente va a tener fractura en el extremo distal del radio. Esa es la famosa fractura de Smith. Esta que vemos acá es la fractura de cólex. Esta se da principalmente cuando el paciente cae con la mano en extensión. Vamos a ver eso más adelante. Está causada de forma opuesta que sucede, como mencionamos, en la fractura de cólex. Por un traumatismo que se ejerce en el impacto sobre el extremo distal y dorsal del antebrazo. O por caída de la muñeca en flexión, que es lo que vamos a ver acá, lo que mencionamos. Fractura de Smith. Tenga en cuenta con esa fractura. También llamada fractura en pala de jardinero o fractura de cólex invertida. Aquí tenemos la famosa fractura de cólex. Fractura de cólex o fractura en tenedor. Esa fractura de cólex o fractura en tenedor es una fractura distal, específicamente a nivel del radio también. Y la fractura se reconoce clínicamente por una deformidad en el dorso de la mano. El dorso de la mano va a estar como así, de esta manera. Y el paciente va a tener esto como si fuera un tenedor. Por eso lo conocen así, fractura en tenedor o fractura de cólex para una discusión más detallada vamos a ver la fractura a nivel del radio miren acá aquí tenemos que esto es radio y este es el extremo distal de del radio y ahí vemos esa pérdida de continuidad ósea eso es lo que nos referimos con fractura de cólex o fractura en tenedor tenemos también otros conceptos muy importantes que puede ocurrir tanto en el cúbito como en el radio y ahí hablamos de dos conceptos básicos. Muy importante. La fractura dislocación de monteje fractura dislocación de monteje acá anoten eso por ahí, y la fractura luxación de Galeasis. Fractura luz acción de Galeasis. ¿En qué consiste una de otra? Vamos a ver. La fractura dislocación de montegier esto es una fractura en el tercio proximal del cúbito. Recuerden Tercio proximal del cúbito, acá vamos a ver que la porción superior del cúbito se va a ver fracturada. Hay una fractura en el tercio proximal del cúbito. Y también vamos a tener una dislocación de la cabeza de radio. Miren, eso es la cabeza de radio, pero en esta transparencia se ve que el radio se va a ver luxado. Hay una luxación de la cabeza de radio y fractura del extremo proximal del cúbito. A eso es lo que se denomina fractura con dislocación de monteja En la fractura de galiasis, miren acá, fractura lusacción de galiasis consiste en una fractura de la diáfisis del radio. Miren acá, acá es el hueso opuesto. El radio se ve fracturado a nivel de la diáfisis. Y tenemos también acá una lusacción distal del de cúbito una luz distal del cúbito, es decir, se ven separados el cúbito y el radio, eso es fractura con luz de galeasis, así que ya saben, conceptos sumamente importantes, eso se ve muy frecuente a nivel de traumatología y ortopedia, ya luego cuando ustedes estén rotando por esos hospitales, hospitales traumatológicos, van a ver muy frecuente estas lesiones, Acá tenemos también a nivel de los huesos del carpo, fracturas frecuentes en los huesos del carpo. También pueden haber luzacciones. De las luzacciones, recuerden que una luzacción es cuando el hueso se sale de su lugar de articulación. La más común es la luzacción del semilunar. El hueso semilunar, este tiende a luzarse y es el más común pero cuando hablamos de fractura, las fracturas más comunes pueden ocurrir específicamente a nivel del escafoides, anoten eso por ahí, el escafoide es el principal hueso del carpo que tiende a fracturarse, acá tenemos, suele ser el resultado de una hiperextensión de la muñeca, cuando usted hiperextiende la muñeca, en general durante una caída sobre la mano hiperextendida, esto puede ser una fractura de cólex, si no hay fractura de cólex puede ser una fractura a nivel del hueso escafoides, una de las dos, así que ya ustedes saben con respecto a esto, esta fractura puede alterar el suministro de sangre al escafoide proximal por lo tanto la osteonecrosis es una complicación común a veces incapacitante, miren acá este es el hueso escafoide, recuerden que el hueso escafoide pertenece a la primera hilera de los huesos del carpo. Tenemos acá los huesos del carpo, primera hilera o hilera proximal y acá la segunda hilera o hilera distal. Esta hilera proximal, ahí tenemos el hueso escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Acá tenemos los de la segunda hilera que son trapecio, trapezoide, ese que se ve ahí, hueso grande y ganchoso esos son los huesos de la segunda hilera, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso recuerden esa y la nemotecnia que mencionamos, ese pipí es tan grande y tan ganchoso escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme, trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso esos son los huesos del carpo, Ocho huesos conforman huesos del carpo y son huesos cortos así que ya saben, se articulan superiormente con el radio, los dos únicos que se articulan con el radio son el escafoide y el semilunar. Con el cúbito no se articula ninguno. Ya distalmente se van a articular con los metacarpos. Así que ya saben, para formar la articulación carpo metacarpiana. Acá tenemos fractura y lesiones nerviosas. La complicación neurológica más frecuente de la fractura de la diáfisis humeral. Acá tenemos que la fractura humeral es frecuente también en jóvenes, especialmente a nivel de la diáfisis. Y la lesión más común es una lesión a nivel del nervio radial. Bien, acá tenemos que el nervio radial, recuerden que el nervio radial pasa posteriormente a la diáfisis del húmero, entre el vasto lateral y el vasto medial del tríceps brachial. Y cuando hay fractura a nivel de la diáfisis, ese nervio radial se puede lesionar. Recuerden la lesión de nervio radial a nivel de la mano, que se denomina mano en péndulo o mano caída. Recuerden eso, señores. Las lesiones vasculares son muy poco frecuentes, pero ahí a ese nivel se puede también lesionar la arteria brachial profunda, cuando hay fractura a nivel de la diáfisis del húmero. Recuerden que el nervio radial discurre junto con la arteria brachial profunda, que es la rama más importante de la arteria brachial, es una rama colateral de la arteria brachial o arteria humeral. Tenemos acá fracturas proximales, fractura proximales a nivel del húmero. Acá tenemos la porción proximal del húmero, esto corresponde acá a la cintura escapular y esto es el húmero. El húmero lo más común que se fracture a nivel del húmero en el, su porción proximal es el cuello, a nivel del cuello una fractura, cuello quirúrgico y eso ocurre con mayor frecuencia en los pacientes ancianos por encima de 60 años tienden a sufrir fracturas por degeneración ósea. Acá tenemos que el extremo superior del húmero se le conoce como epífisis proximal y una región que se fractura con poca frecuencia y cuando ocurre especialmente en personas mayores de 60 años. Acuérdense que esas personas pueden tener problemas degenerativos a nivel óseo y por eso es que tienden a fracturarse, el hueso se pone más débil a medida que avanza con la edad. Cuando hay una fractura a nivel del cuello quirúrgico, recuerden que la altera circunfleja humeral posterior pasa por ahí abrazando al cuello quirúrgico del húmero y también el nervio axilar o circunflejo. También se puede lesionar cuando hay fractura a nivel del cuello quirúrgico del húmero. Recuerden eso, señores. Anoten por ahí esas lesiones. Luzacción de hombro. La luzacción de hombro, recuerden que la luzacción de hombro es una lesión que se da principalmente con frecuencia en la práctica deportiva y se produce cuando la cabeza del húmero, miren acá, cuando la cabeza del húmero se sale de la cavidad glenoidea. Ahí hablamos de luzacción. Acá tenemos lo más frecuente una luzacción sucoracoidea, sucoracoidea, es decir, aquí tenemos la apófisis coracoides y eso es lo más común que la cabeza del húmero se encuentre debajo de la apófisis coracoides. Acá tenemos la luxación de hombro, la tipo 2, es una luxación subglenoidea. Esa luxación subglenoidea no es tan frecuente como la luxación subcoronoidea, que es la más común. En esta vamos a tener que la cabeza del húmero se va a encontrar debajo de la cavidad glenoidea. Y en la número 3, que es la menos frecuente, acá vamos a tener que es una luxación subclavicular. En esta tendremos la cabeza del húmero y el extremo proximal del húmero debajo de la clavícula. También tener en cuenta que en caso a los acciones, hay otra clasificación de luz acciones. Tenemos una luz acción anterior y luz acción posterior. Y recuerden que el elemento más común que se puede lesionar en una luz acción, se puede comprometer en una luz acción de hombro, es el nervio axilar y la arteria mera posterior. Así que ya saben, recuerden, esos dos elementos, arteria circunflejomera posterior y el nervio circunflejo o axilar son los que se comprometen en la luxación de hombro y la fractura de cuello quirúrgico del húmero tengan eso pendiente acá tenemos las fracturas de clavícula la fractura de clavícula es una lesión muy frecuente principalmente a nivel obstétrico en los niños en los recién nacidos cuando están saliendo por el canal del parto puede fracturarse frecuentemente este hueso acá vemos que la fractura, el lugar más común donde se fractura es en el tercio medio Acá, a nivel del cuerpo, en el tercio medio, es el lugar más común. Y esto tiende a producir lesiones a nivel del plexo braquial y a nivel de la arteria subclavia. Esos son los elementos que comprometen la fractura de clavícula. Recordar también que la fractura de clavícula es una fractura muy frecuente en niños en edad escolar. Cuando se caen, fácilmente se pueden fracturar la clavícula. También esto es muy frecuente en los ciclistas. En la persona que practica el ciclismo es muy frecuente con las caídas la fractura de clavícula. Así que ya saben, tengan eso pendiente. Tenemos acá la fractura del epicóndilo medial. El epicóndilo medial es esa estructura que se ve acá. El epicóndilo medial, esto es el epicóndilo lateral. Cuando se fractura el epicóndilo medial, esto es muy frecuente importante cuando hay fractura de codo específicamente el epicóndilo medial recuerden que en detrás del epicóndilo medial discurre el nervio cubital o nervio ulnar. ese nervio cubital si se fractura acá el epicóndilo medial lo más común es que el nervio cubital resulte lesionado debido a la fractura también ese nervio recuerden que pasa por el canal epitrócleo o lecraniano en la cara posterior del codo. Acá, acompañado por la arteria colateral cubital superior. Bien, esto va a tener una parálisis urnal, Específicamente puede manifestarse a nivel de la mano o en el antebrazo, debido a que el nervio cubital, ese principal nervio de la mano, este va a presentar principalmente, este va a presentar a nivel de la mano, puede cursar con una mano en garra parcial. Así que ya saben, esa parte. Codo de tenista, el codo de tenista o también denominada epicondilitis lateral, la epicondilitis lateral no es una lesión nerviosa, ni tampoco una lesión vascular, ni una fractura. El codo del tenista es una lesión muscular por uso excesivo y sobrecarga. Por ejemplo, cuando usted va mucho al gimnasio, personas que van al gimnasio y no saben cómo levantar la pesa, puede el codo dolerle, y se le puede quedar en flexión, cuando lo extiende fácilmente aparece el dolor y esto es debido a que hay una lesión a nivel de los ligamentos y a nivel de los tendones que se encuentran a nivel del codo o los músculos a este nivel entonces esto es similar, la causa es una contracción repetida de los músculos del antebrazo acá tenemos que utiliza para extender y elevar la mano y la muñeca, acá tenemos que el tenista como hace una acción principalmente acá a nivel de la mano, el codo se va a quedar en una posición constante y acá los músculos que se insertan en el epicóndilo medial van a resultar en el epicóndilo lateral, los músculos que se insertan acá en el epicóndilo lateral van a resultar afectados, principalmente el músculo brachirradial o supinador largo, ese que se inserta acá. Y recuerden que los epicondilios laterales, ahí tenemos el extensor radial largo, extensor radial corto, esos son músculos epicondilios laterales. También tenemos el músculo supinador o supinador corto. Supinador o supinador corto. Esos son los músculos que se insertan a este nivel. El dolor del codo del tenista se manifiesta principalmente en el lugar donde los, ten, los, donde los tendones de los músculos del antebrazo. Se unen en la protuberancia ósea Eso es en el epicóndilo lateral Ya ustedes saben También puede cursar Y puede cursar con dolor Que se propaga a nivel del antebrazo A nivel de la muñeca Dolor que se propaga a nivel de la muñeca Tenemos otra entidad Tenemos acá otra Algo importante Esto no es una lesión Sino una prueba diagnóstica La prueba de Allen la prueba de Allen, ese es un test que se utiliza, un test que se utiliza principalmente para valorar los arco palmares, arco palmar superficial y el arco palmar profundo. En este caso se va a realizar presionando las arterias, arteria radial y la arteria cubital, la arteria radial en el canal del pulso y la arteria cubital en el conducto de bullón antes de llegar acá. entonces se va a presionar ambas arterias y se le pide al paciente que abra y cierre la mano, como tenemos en la imagen. Luego se va a soltar, un ejemplo esta, se soltó una de las arterias simultáneamente y luego se valora la otra. Ahí se está valorando la arteria cubital con el arco palmar que forma esta arteria. Recuerden los arcos palmares como están formados, el palmar superficial que está formado por la arteria cubital, y la radio palmar que se unen acá. Y el arco palmar profundo que está formado por la arteria radial y una rama de la cubital que se llama arteria cúbito palmar. Así que ya ustedes saben. Recuerden cómo se forman los arcos palmares. Ese test de Allen acá es positivo cuando detectan problemas de isquemia a nivel arterial o de la circulación colateral de la mano por ejemplo, una lesión en el antebrazo que pueda lesionar una de las arterias radial o cubital, hay que tener pendiente y valorar cómo está el flujo en, con respecto al arco palmar superficial y profundo. O con respecto también a una isquemia que ocurre a nivel de los dedos, en los leches unguiales, eso hay que ver y cómo se va a hacer la anastomosis de diferentes arterias si resulta lesionada una de estas. Eso es muy importante. También tenemos acá lesiones nerviosas, muy comunes en el miembro superior, les recomiendo que vayan a un video que subimos anteriormente sobre las lesiones más comunes del plexo brachial, acá hablamos de la lesión de El duchenne que es una lesión específicamente a nivel del tronco superior del plexo brachial C5 y C6, esto va a dar como resultado la mano en propina de mesero, hablamos de esa lesión y es una de las lesiones más comunes cuando hay fractura de clavícula que lesiona el plexo brachial. Recuerden el niñito saliendo por el canal del parto puede lesionarse y producirse esta lesión, la lesión de L. Duchenne La mano de simio, esta mano de simio es una lesión de nervio mediano a nivel del túnel del calpo, mano de simio, como por ejemplo acá. La mano de predicador, esa es otra lesión también de nervio mediano a nivel de pliegue del codo. Eso lo hablamos muy detalladamente en el video anterior. le dejaré el enlace en la descripción para que puedan entrar. Y acá arriba también les saldrá el enlace para que puedan entrar a ver ese video. La mano en garra parcial. La mano en garra parcial. Esa es una lesión a nivel del nervio cubital. Nervio cubital, mano en garra parcial. La mano en garra total. Esa es una lesión a nivel del nervio cubital y el mediano. Ambos nervios tienen que estar lesionados para producirse la mano en garra total. La mano en péndulo, esto es una lesión de nervio radial, mano en péndulo. La mano en propina de mesero, esta es una lesión que vemos acá arriba, la lesión del Duchenne va a producir mano en propina de mesero. Y la lesión de Clunket de Yerin. Esta es una lesión a nivel del plexo brachial, específicamente en el tronco inferior, C8 y T1. Eso tenerlo muy pendiente. Acá puede haber mano en garra parcial. Signo de Tine. El signo de tiner este es un signo muy importante también a nivel clínico cuando hay lesiones nerviosas. Esto se hace específicamente cuando se sospecha de una compresión de un nervio o una inflamación de un nervio a nivel del miembro superior o del miembro inferior. Esto se realiza percutiendo el lugar o el trayecto de un nervio. En este caso se está percutiendo el trayecto de nervio mediano a nivel del túnel del calvo. Entonces, el paciente va a presentar, cuando se percute o se estimula el nervio, el paciente va a presentar una parestesia o calambre a nivel del lugar donde está destinado ese nervio. Por ejemplo, la eminencia tenal, el segundo, tercer dedo y el primer dedo también va a estar afectado. Va a presentar parestesia a ese nivel. Eso se busca en el síndrome del túnel carpiano. Recuerden que es una neuropraxia del nervio mediano a nivel del túnel del calpo. Bien, eso es el signo de Tinel. Bien, hasta aquí los conceptos básicos importantes. Bien, hasta aquí los conceptos básicos importantes. Vamos a pasar ahora a la discusión de los casos clínicos ya teniendo pendiente esos conceptos básicos. Acá tenemos el caso clínico número uno. Y dice lo siguiente, se encontró inconsciente en el suelo una femenina de 24 años, aparentemente después de una caída. Fue ingresada en el hospital y durante la exploración física se observó ausencia de reflejo brachirradial. Recuerden que este músculo brachirradial es el mismo músculo supinador largo. ¿Qué nervio espinal es el principal responsable de este reflejo en la mayoría de los casos? Acá específicamente me están hablando de los segmentos medulares. Segmento medular C5, C6, C7, C8 y T1. Esos segmentos medulares es muy importante Si sabemos ya el origen del nervio que va a estar destinado para la inervación del músculo bráquil radial, en este caso... El supinador largo, si sabemos quién lo inerva, ya vamos a saber cuál segmento medular puede estar afectado en esta paciente. Aquí vamos a tener C5 y C6, esos son los segmentos medulares que van a formar el tronco superior que correspondería al nervio músculo cutáneo y la raíz lateral del nervio mediano. También recuerden señores que los nervios pueden estar eh, distribuidos en diferentes lugares acá yo me quedo con la respuesta que es la B esto corresponde a la inervación del músculo brachirradial que sería señores el ramo posterior de C6 eso corresponde al nervio radial recuerden que el nervio radial nace de C6, C7, C8 y T1 el fascículo posterior formado por esos nervios entonces me quedo acá con el C6 recuerden la fisiología de ese reflejo brachis radial, eso es como un repaso de fisiología que ustedes van a ver los arcos reflejos acá tenemos el caso número 2 el caso clínico número 2 es un masculino de 18 años jugador de baloncesto acudió a un centro de salud luego de sufrir caída y sufrió lesión en el hombro izquierdo fue ingresado en el servicio de urgencias el estudio radiográfico pone manifiesto una luz -acción de hombro ¿Cuál es el nervio que se lesiona con mayor frecuencia en la obsesión de hombro? Ya eso lo vimos, señores. Ya eso por default, ustedes saben cuál es el nervio, como mencionamos en los conceptos básicos. El nervio acá lesionado es el nervio axilar. Nervio axilar, recuerden eso. Hombro, ustedes descartan nervio radial, que no está en el hombro, está en el brazo. Nervio mediano, que no está en el hombro, principalmente a nivel de la, del brazo y el antebrazo. El nervio cubital, recuerden que el cubital está en el brazo y en el antebrazo y el músculo cutáneo está en el brazo y en el antebrazo también. Entonces yo descarto todo esto y me quedo con el principal nervio del hombro que es el nervio axilar o circunflejo. Así que en este caso la respuesta es la A. El caso clínico número 3 es un masculino de 30 años, tenemos mucho masculino. Masculino de 30 años ingresa en un hospital con dolor en el brazo. Después de participar en un concurso, en el concurso de el hombre más fuerte del mundo La exploración física indica una ruptura del tendón largo del bíceps brachial Esa es la cabeza larga del bíceps ¿Cuál es la siguiente? Es la localización de la ruptura Surco intertubercular Ese surco intertubercular, señores Eso es a nivel del húmero en el, en el extremo superior Porción media del músculo bíceps Unión de la cabeza corta del músculo bíceps. Extremo proximal del músculo bíceps combinado. Inserción ósea del músculo. Bien, aquí tenemos que analizar este caso. El hombre más fuerte del mundo. La exploración física indica una ruptura del tendón largo del bíceps. Bien, el tendón largo, es decir, la cabeza larga fue que se lesionó acá. Entonces, yo me quedo aquí con... ¿Qué respuesta? Ok. Ok. Yo me quedo aquí con la porción media del bíceps brachial, que sería la respuesta correcta. Déjenme en sus comentarios, déjenme en los comentarios qué usted opina de, esos casos, de estos casos clínicos y cuál usted elige como respuesta correcta. La porción media del músculo bíceps. Tenemos el caso clínico número 4. El caso clínico número 4 es una femenina de 31 años con embarazo de 38.5 semanas. Ingresó de urgencia en el hospital. Cuando el niño empezaba a asomarse, ya ustedes saben asomarse, cuando el niño empezaba a asomarse, en el introito, ya yo me voy orientando, el bebé venía en presentación de nalga, aquí va a ser un parto distósico, aquí va a ser un parto complicado, esta carta. Y fue necesaria una rotación considerable para completar el parto. ¿Cuál de las siguientes estructuras se ha lesionado con el traumatismo del parto? Ya eso lo dijimos anteriormente en los conceptos básicos. Es decir, que aquí lo que vamos a lesionar, cuáles son las diferentes opciones. Nervio radial, tronco superior del plexo brachial, tronco inferior del plexo brachial, nervio mediano, cubital y radial, tronco superior e inferior del plexo brachial. Recuerden, fractura más frecuente a nivel obstétrico es fractura de clavícula. ¿Qué es lo que tenemos acá? Una fractura de clavícula. O... Por no haber fractura, acá puede haber también un desgarro o desprendimiento del plexo brachial. Específicamente el tronco superior del plexo brachial es lo que resultó lesionado o puede resultar lesionado en este caso. Me quedo con la respuesta B. La opción B es la respuesta. Tronco superior del plexo brachial. Y el caso clínico número 5. Un niño de 8 años ingresa en el servicio de urgencia después de caerse de un árbol. El radiólogo informa a los padres de que su hijo presenta la fractura más frecuente en los niños. ¿Cuál de los siguientes huesos se ha fracturado? Acá tenemos diferentes opciones. Tenemos húmero, radio, cúbito, escafoide y clavícula. Recuerden que la fractura más común en los niños es la fractura de la clavícula. La respuesta correcta acá es la E. Respuesta correcta E. En cuanto al caso clínico número 6, aquí tenemos un masculino de 28 años que acude con dolor en la muñeca derecha. Que se produjo al caer con energía sobre la mano en extensión. Así que ya ustedes saben, como yo le mencioné, palabras claves. Esta es la palabra clave acá. Al caer con la mano se produjo al caer con la energía sobre la mano en extensión. Es decir... Todo el peso del cuerpo pasó a la mano y este la tenía en posición, en extensión. El estudio radiológico indica una luz acción anterior de un hueso del carpo. De la fila proximal de los huesos del carpo, acá tenemos fila proximal, es la primera hilera o la antebraquial. ¿Cuál de los siguientes huesos es el que se luce con mayor frecuencia? Ya usted tenemos... El hueso grande, el semilunar, el escafoide, el pisiforme y el piramidal. Recuerden los huesos del carpo, la primera hilera, ese pipí, que sería el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Escafoide, que es el primer hueso, lo tenemos ahí, que es la opción C. Semilunar, que es el segundo hueso, que es la B. Piramidal, que es la E. Y el pisiforme, que es la D. Ahí yo elimino el hueso grande, que es de la segunda hilera. Luego me voy a quedar con los cuatro últimos, que sería el semilunar, el escafoide, el pisiforme y el piramidal. De esos, el que más común se fractura es el hueso escafoide, mírenlo ahí, el hueso escafoide, pero no es el que más común se luxa. En este caso, como menciona la primera hilera, la anterior de un hueso del carpo de la primera fila o fila proximal, Acá tenemos que el hueso semilunar es la respuesta correcta, señores. La B es la respuesta en este caso. Tenemos el caso clínico número 7. Por favor, jóvenes, si usted no se ha suscrito al canal, le invito a que se suscriba. No olvide suscribirse a nuestro canal, compartir nuestros videos. Y si le gusta, por favor, regala un like para poder saber si en verdad son interesantes estos casos clínicos. Así que ya saben, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Así podemos seguir creciendo con nuestra comunidad. El caso clínico número 7. El caso clínico número 7 es un masculino de 27 años. E ingresa en el hospital después de un accidente de tránsito. Después de un accidente de tránsito. El estudio radiológico permite observar una fractura en la muñeca. Tenemos ahí una fractura a nivel de la muñeca la exploración física pone de manifiesto la parálisis de los músculos que actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas es decir el paciente no puede hacer esto no puede extender los dedos cuál de los siguientes nervios se ha lesionado en este caso vamos a tener acá diferentes opciones tenemos la opción a nervio cubital la opción B, ramo recurrente del mediano. La opción C, nervio radial. La D, nervio musculocutáneo. Y la E, el nervio interóseo anterior. De estas, ¿cuál es el nervio que no permite la extensión de la falange de las articulaciones interfalángicas? Aquí vamos a ver muy bien porque se pone un poquito duro el asunto. Vamos a ver. ¿Qué es lo que tenemos? Parálisis de los músculos que actúan extendiendo las articulaciones interfalángicas. Y ahí tenemos entonces, ¿quién es que produce la extensión de la falange? Entonces, mira acá, nervio cubital, eso es flexión de la falange, pero específicamente el dedo número 4 y el quinto dedo, cuarto y quinto dedo, flexión de esos dos el ramo recurrente del mediano, el mediano acuérdense que es flexor no extensor y el nervio radial el nervio radial señores recuerden que se inerva a todos los músculos extensores habidos y por haber del miembro superior pero acuérdense que en la mano él no inerva a ningún músculo solamente inerva piel de la mano pero vamos a ver ahora qué es lo que tenemos, nervio y músculo cutáneo no llega a la mano, ese lo descartamos el interosio anterior, este nervio interosio anterior inerva músculo pronador cuadrado por pues lo que se queda en el antebrazo, no llega a la mano. Entonces descarto el nervio interosio anterior, descarto el nervio músculo cutáneo, descarto el nervio cubital y me quedo con estos dos. Nervio recurrente del mediano, ese lo descarto también. Entonces la respuesta correcta en este caso es el nervio radial, señor. Como le mencioné, el nervio radial no inerva a nadie en la mano, pero en este caso el músculo que está actuando acá, o los tendones que están actuando mira acá parálisis de los músculos que actúan extendiendo la articulación interfalángica es decir la articulación interfalángica el extensor común de los dedos es quien se encarga de la extensión de los dedos por pues lo que tenemos acá una lesión de nervio radial esa es la respuesta correcta en este caso quiero que por favor me comenten cuál podría ser la respuesta según ustedes, pero para mí, según el análisis, es el nervio radial. Por favor, quiero comentarios sobre este caso clínico número 7, qué es lo que ocurre que no permite que acá actúan extendiendo la articulación interfalángica. Quiero que por favor comenten sobre este caso clínico. Pasamos al caso clínico número 8. En el caso clínico número 8 tenemos un masculino de 30 años que ingresó en el Hospital Doctor Darío Contreras, ese es vecino mío, después de un accidente de tránsito. El estudio radiológico pone de manifiesto una fractura transversal, una fractura transversal de radio proximal, es decir, en la porción proximal del radio, arriba a la inserción del músculo pronador redondo la porción proximal del radio está desviada lateralmente cuál de los siguientes músculos será probable que se está, que está produciendo esta desviación entonces vamos a ver el músculo pronador redondo, el músculo pronador cuadrado, cuadrado músculo brachial, supinador y el brachis radial estas son las diferentes opciones entonces en este caso vamos a tener la porción proximal del radio está desviada lateralmente tenemos que buscar cuál es el músculo que se inserta ahí, que está actuando. Cuál de los siguientes músculos será responsable de esta desviación. Bien, señores, miren. El músculo pronador redondo no es el que está produciendo eso. Vamos a descartarlo. El pronador cuadrado está inferiormente. También lo descartamos. El brachiar se inserta en el cúbito, no en el radio. Descartamos ese. El brachiorradial se inserta abajo en la apófisis siloide. También lo descartamos. Por lo que me queda el músculo supinador, señores. Esa es la respuesta correcta. El músculo supinador, la B, en este caso. Recuerden, aprendan a descartar. Si ustedes aprenden a descartar, ya, así, los distractores que se encuentran acá, eso te lo elimina muy fácil. Siempre y cuando usted se aprenda dónde están ubicados. Miren, pronóstico redondo, esos es son los músculos epicondilo mediales. Ese se inserta en el radio, claro está. Pero no es que está produciendo la desviación. Estuviera la mano en pronación Y ahí no me dice que está en pronación Sino que está desviada Lateralmente El pronador cuadrado este se inserta en el techo inferior del cúbito y el radio Tampoco, ese ya yo lo descarto El brachiar, este se inserta a nivel del cúbito En la apófisis coronoide, en la cara anterior Ese lo descarto El radial, que es el músculo supinado largo Este se inserta en el húmero arriba Y en el radio distalmente En la apófisis estiloide Porque también descarto esto y me quedo con el supinador, que es el mismo músculo supinador, como se llama, supinador corto. El caso clínico número 9. Acá tenemos acá tenemos en el caso clínico número 9, masculino de 39 años que acude a la consulta ambulatoria con dolor de, en la extremidad superior después de caerse en el suelo de hormigón. La exploración física pone de manifiesto que el paciente tiene una abducción y aducción débiles de los dedos. Aquí tenemos entonces separación y aproximación débiles de los dedos. Él tiene esto y esto, esto y esto, pero sin dificultad para la flexión, es decir que puede flexionarlo. El paciente también tiene menor la sensibilidad en la superficie palmar del cuarto y quinto dedo ya estamos hablando de un territorio territorio de inervación entonces pierde la sensibilidad en el cuarto y quinto dedo específicamente en la palma de la mano eso es muy importante señores cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable compresión del nervio mediano en el túnel calpiano eso ya lo descarto chupiti chupiti el nervio mediano recuerden que es la eminencia tenal y esto estamos hablando acá del cuarto y quinto dedo eso es eminencia hipotenal Recuerden ahí lesión de nervio radial por el húmero fracturada, ese ya yo lo elimino. Recuerden que el nervio radial no llega a la mano, solamente a la mano llega inervando la piel sensitivamente y es del dorso de la mano. Y aquí no tenemos pérdida de sensibilidad del dorso de la mano. Compresión de nervio mediano cuando pasa entre los dos entre las dos cabezas del pronador redondo, ese yo lo elimino. Dijimos que el mediano no es el que está ahí. Compresión de nervio radial por el supinador. El radial también, señores, como mencionamos, el nervio radial no va a la mano, por lo que vamos a eliminar este. Lesión del nervio cubital por un pisiforme fractural. Claro, señores, estamos hablando acá, miren, sensibilidad en la superficie palmar del cuarto y quinto dedo. ¿De quién es el territorio? Es el territorio del nervio cubital, miren acá, territorio del nervio cubital. Entonces miren acá, la exploración física pone de manifiesto que el paciente tiene una abducción y aducción débiles de los dedos. Esos son los músculos que están acá a nivel del hemidio hipotenal. Eso es muy importante. Recuerden que el nervio cubital es el principal nervio de la mano. El caso clínico número 10, para dejarlo hasta acá, el caso clínico número 10, un masculino de 34 años, ingresa en el servicio de urgencias. Con dolor torácico intenso. Aquí van a decir ven acá, pero este caso clínico no debería de ir porque estamos hablando de miembro superior y porque hablan de tórax. Dolor torácico intenso. Son, aquí hay que ver. Tranquilo. En la evaluación electrocardiográfica se pone de manifiesto un infarto de miocardio. Debido a la gravedad de la situación, se propone una derivación arterial coronaria, es decir, le van a hacer un bypass derivación coronaria, utilizando un injerto de la arteria radial, ok, aquí vamos a utilizar el injerto de la arteria radial, ¿cuál de las pruebas siguientes debe realizarse durante la exploración física, antes de la cirugía del injerto de derivación? Ah, aquí entonces vamos a ver cuáles son las pruebas que deben de realizarse en ese paciente que se le va a hacer un bypass, vamos a utilizar la arteria radial, es muy importante esto. Acá tenemos prueba de Allen ¿En qué consiste la prueba de Allen? Usted va a buscar las diferentes pruebas Prueba de Allen Eso es lo mismo ya en los conceptos básicos Generales que usted tiene que saber Del miembro superior Prueba de Allen Esa la vamos a dejar Mientras tanto ahí No se lleven siempre señores No se lleven de la primera impresión Prueba de Allen Lo dejamos ahí en Q Reflejo del tríceps Ese el lo elimino Reflejo del tríceps Porque lo que vamos a buscar es Vascular Y esto es un reflejo nervioso Lo elimino Prueba de TINEL Esa prueba la vimos, que es la prueba de los nervios Cuando estamos valorando un nervio Percusión, ese lo elimino Reflejo braquirradial, ese lo elimino Reflejo del bíceps, también lo elimino Miren, esos son reflejos Que son para los nervios Músculo nervioso, miren acá Elimino esos reflejos Y la prueba de TINEL, ese es Nervioso también, miren acá Eso es para ver Cuando se percute un nervio, ver el trayecto Si está comprimido o no pero esta es la prueba que necesitamos la prueba de Allen prueba de Allen recuerden que para valorar los arcos palmares superficial y profundo en este caso como se va a utilizar la tierra radial vamos a valorar cómo están los arcos palmares así que señores así que señores espero que hayan disfrutado de este contenido no olviden suscribirse a nuestro canal y déjenme en los comentarios qué les parece este video es un poco extenso pero he tratado de hacer lo más que pude con los resúmenes del miembro superior. Con este gran resumen, creo que está asegurado un examen que fácilmente cuando le den un examen, usted va a saber ya la parte clínica en cuanto a la fractura, las lesiones vasculares, las lesiones nerviosas y musculares, cuáles son las más comunes. Así que señores, espero que disfruten de todos nuestros contenidos por favor sigan viendo los demás videos, entren para que vean el del plexo brachial, las lesiones, que les dejaré en la descripción para que puedan disfrutar de ese contenido. Sin más que decir señores, nos vemos en la próxima y que tengan muy buena suerte los chicos que van a tomar su examen de anatomía 1. Así que nos vemos, bye bye.